Copycat, na na na Ah, copy, oh. <ríe> ¡Hola! Hola. Hola, me llamo Billy. Sí, como Billy Eilish, ¿Cómo lo has adivinado? <ríe> es mi cantante favorita. Ah, la mía también. <ríe> ¿Cuál es tu canción favorita? Bad Guy. ¿Bad Guy? <ríe> ¿Qué dices? Es Bad Guy. Ni siquiera sabes, menuda no, fan. Que fan pero... <ríe> ¿Qué miras? Tu Mi gorro. Este es el merchandising de Ay, Billie Eilish. Salió el año pasado. ¿Qué es falsa? ¿Qué ah, dices? No, sabes, está parece muy real. no es falsa, ¿vale? No te enojes. ¿Quieres no, una araña? No cosa de mí. A Billie le encantan las arañas. Hace poco se le murió la suya. ¿Por qué no Ay, lloras? No sé. Es no, muy triste. No sé. ¡No!